No entiendo cómo aquí tiene una cabeza, pero ya tiene tres. No entiendo eso. Hola, YouTube, Son todos bienvenidos a este gameplay de Cuphead. Este, en el capítulo pasado hicimos muchas cosas, nada más que estuve jugando un poquito fuera de cámara. No hice mucho, la verdad. Compré un arma. Me enfrenté a este boss. No lo vencí, sí, pero... Ahora sí quiero vencerlo. Desarrollé más o menos una estrategia contra este güey. Entonces Mi estrategia está valiendo verga. Es que lo que sí se me hace un poquito injusto de esta batalla. Tanto el fondo como las plataformas son del mismo color blanco. Déjame me caí por alguna razón Mi problema con el jefe no es el jefe en sí Es el escenario Y ahora se pone en esta posición Que mucha gente He visto muchos videos que dicen que esta es la fase más difícil Yo estoy en desacuerdo O no sé pues Este boss no se me hace muy difícil Lo que se me hace difícil es el escenario Por cierto, me puse el poder de invencibilidad por razones obvias. Porque lo ocupo contra este vato. Aunque se me hace que estaría mejor el Chocololo. Él no va a mantenerse alto y, y saltar. Porque estos güeyes no llegan hasta arriba. Las llamitas no llegan hasta arriba. Ay, no, no me puedo quedar ahí. Puta madre, esto no le da. Me van a decir que el bot no está difícil y yo. Yo entiendo, no está difícil, el jefe. Lo que te me hace difícil es ese tipo de cosas que. Se me puso justo cuando no, no quería. No entiendo cómo aquí tiene una cabeza, pero ya tiene tres. No entiendo eso. O capaz que son dos dragones diferentes. Ya, cabrón, ya muerte. ¡Cabrón! Tardó un chingo en morirse de la verga. Chingo, ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Qué demonios! ¡Cabrón! ¡Ya muérete, por favor! ¡Gracias! Allá en el fondo se ve que tiene tres cabezas, pero... Esta es la misma cabeza que enfrenté hace un momento Voy a poner todo para que... Para darle la madre a este vato Toma, Chocololo O sea, ya vete, vete, cabrón Vete a la madre Creo que saltó un poquito mal ¡No tiene ni sentido! ¿Cómo, ¿Cómo se supone que escribe eso? Oh, la madre! ¡Ya, vete a la mierda, por favor! ¡Eso ni tuvo sentido! ¿A dónde chico me tengo que ir ahora? Es que el problema es que llego ahí con un golpe por culpa de sus pendejas, güey. ¡Deja tú que sea porque yo sea malo! ¡No, es porque este vato es muy bueno! ¿Qué pendejada fue eso? No Tal y como me temía Este es uno de los jefes Que me va a tomar Un video vencer Vete ya por favor ¿En qué pinche? ¿Por qué chingados? O sea, ni siquiera le pegué y ya Se tiene que esperar a, que, a tirarme esa madre Para que me... Pegue, para que me, para irte. Ahí a uno chingado me tenía que ir. No mames, el humo me tapó. No mames, güey, es que el humo te. el humo tapa, a veces. Bien. Mal. Voy a jugar callado para partir de su puta madre. No es un dragón, es un puto dinosaurio con alas. Mira, ahí por ejemplo.. Mira, por ejemplo, me jodió porque estaba arriba, pero si estaba abajo no había nada. Okay. Cueste lo que me cueste, así tenga que estar aquí 10 horas. <risa> Tú te vas a morir, ojete. Mira, lo parría fuera de la pantalla, Había un pro. A ver, toma chocololo. Ok, me costó una vida, pero no importa. Mira, dragón, mira, dragón Este, me lo estás pelando, ¿eh? No es cierto, me lo estoy pelando yo Pero me lo estás pelando Voy a meterte el chocololo En la chocolola Chocololo en la chocolola, toma Para acabarla ¿Quién fue el tonto al que se le ocurrió? Güey Este boss fight este, con un dragón gigante y plataformas blancas Pero con el fondo blanco también para que el... Para que el pendejo de Gaming Richard no lo vea Permíteme, pero en qué pinche mundo eso es posible Güey, es que ¿por qué no saltó ahí? No mames Me dejó en el piso, básicamente Es que ¿por qué si ya te metí un chocololo, cabrón? Sigues aquí Dice, eh, no, sí, el chocololo, sí, sí, sí, sí, me acuerdo que me lo metiste en la chocolola. Pero todavía no, todavía no. ¡Oh, dónde! Güey, ahí no se puede hacer nada, no mames. Uno me cubrió arriba, el otro abajo y el otro en medio. Dice Parry, casi me dejó en el suelo chocololo en la chocolola. Órale. Ve, ve, ve, ve, eso Eso cómo lo esquivo, eso cómo lo esquivo Si me estoy moviendo y me pega por el pinche cielo Lo parrié eso, lo parrí lo parrié, lo parrié, No entendiste, control Lo parrié exactamente igual que eso Exactamente igual que eso lo parrié. Pero no, según tú no según tú, hice otra cosa A ver Lo voy a vencer fuera de cámaras Porque al chile no sé cuánto tiempo me va a tomar Algunos centímetros más tarde Ok Lo encontré muchachos Lo encontré Este voz es demasiado Injusto Así que ya también hice algo que es injusto Vean esto No recibo daño No recibo daño si llegamos a los 5.000 likes... Si llegamos a los... 30 likes, les muestro cómo lo hice. No recibo daño. Además, te voy a pegar con esto para matarte más rápido, a la verga. No recibo daño porque es injusto. Es injusto. Me pegas cuando no es justo. Entonces, lo correcto es que no me hagas daño. Me pegas cuando no es justo. Así que yo te pego cuando... Así que yo te hago mi justicia Esta es mi justicia Te voy a matar Te voy a matar Me pegas cuando no es justo Esta es mi venganza Bueno, dile venganza, pero es justicia ¡Oh! Me vale madre si la C más O es una A No me interesa Ah, estoy muy feliz de haberle puesto en su madre ese cabrón. Al fin. Al pinche fin. Lo Estuve buscando por horas la forma de vencerlo. Y bueno, muchachos, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video y nos vemos en otra. ¡Adiós!